Aquí. Hermano, mire, esto no es calidad de vida. Explica. En un ambiente tan propicio, con tanta naturaleza y esta humarera, que no nos deja ni siquiera respirar. Pero, eh, ¿qué, ¿Y ¿Cómo se qué hacen los provocando? comunitarios? Bueno, ¿cómo se lo hace? que está pasando es que los agricultores, los productores de arroz, cuando cortan sus su parcelas, sus su cosechas, chapean para coger un retoño, vienen y avalsan la paja en los muros. Y vienen y le prenden fuego. No es una práctica ilegal. Es una práctica en contra de la calidad de vida, en contra de la calidad de, del aire. Cuando se quema de esta manera, señores, son cientos de kilómetros que, que, que se contaminan de dióxido de carbono. Alcalde. se contaminan en esta combustión. ¿Y qué sucede? Ellos dicen que, Eddie, que para protegerse de los ratones. Para que los ratones no se multipliquen. No, no, no. Es una práctica, es una mala práctica agrícola. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Le porque? voy a decir qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Dime. Ese, esa paja de arroz representa el 90% del potasio que no es consumido por la planta. Si se incorpora al suelo, eso va a mejorar la calidad del suelo. O sea, si se riega, digamos. Claro. Okay. Y el arroz no va a dejar de nacer. Y si usted lo tiene y lo tiene que poner el muro para recoger retoño, eso se va descomponiendo ahí naturalmente. Ahora, controle las ratas. Hay otros métodos muy efectivos, muchísimo. Fulvio, pero lo qué Lo que política? tienen que ponerse de acuerdo. Alcalde, con eso están violando, perdón Carolina, Ajá. la ley 6400 de medio ambiente en calidad del aire. Se está formando una comisión especial Ay, que okay. va a caminar todos los predios agrícolas arroceros y donde encuentren donde encuentren paja quemada las consecuencias van Dime a ser graves cosa, esa, van a ser graves esa esa paja tiene alguna que, utilidad claro ¿Para ¿Para muchachos, el la alcalde. misma paja en recolección y empacado sirve para alimentar el ganado en tiempo de ¿Es sequía decir, estamos, estamos quitándole entonces la posibilidad de que otros que se dedican a la producción bovina. Claro, ¿no? claro. Incluso vamos. los mismos agricultores pueden asociarse y comprar una empacadora <risa> y hacer <risa> pacas, <risa> y con <risa> esas pacas venderlas es a, a, a, a la gente de la <risa> línea, por ejemplo, cuando yeah. vienen sequía. Vamos, por favor, escucha que al alcalde. Óigame, que no digan que Fútbol. no se <risa> el eh, vamos, no vamos a escuchar al alcalde okay, para vamos, que nos corriente. Vamos nos a conversar, vamos a ver. quemada, vamos a hablar. Sí, sí, bueno, sí. sí. Díganos, si Mira, hay forma yo, de, la de, la de cuestión, hacerlo de otra manera. La problemática de, de la quema de paja en los parceleros. Es que los parceleros se desesperan a ver si al estar en un campo tan, tan libertador como este proyecto sí, hace 46. Sí. Eh, quema <risa> la paja, no la... Elimina ciertas cosas y yo sé, sabemos todos que hace daño. Sí. Pero lamentablemente... Pero podemos buscar otra forma de, de ver... Que podemos buscar se, otra se forma. Sale. Medio ambiente, avenido... A correr la autovía, trajo a Medio Ambiente, ha traído todo. Eso puede sabes, producir la... muchos accidentes ahí también. Sí, muchos accidentes. Porque no hay visibilidad. No hay bueno. visibilidad. Bien, señores. No, no, Yo la gente des... no se puede. Gracias, gracias, alcalde.